A mí ya mucho tiempo, o sea que, si queréis empezamos además lo que voy a hacer corto porque supongo eh, tenemos muchas cosas, tenemos un punto fuerte que es el de la movilización, pero los demás bueno son cosas de informar. ¿no? En el punto uno, estaba un poco de, de informar un poco cómo iban los trabajos estos que habíamos quedado en hacer, ¿no? lo del informe, que de momento bueno, pues está como está, el, el, el, el paro técnico no. Eh, se siguen recogiendo algunas cosas Nieves ha mandado algunos artículos ahora mismo acaban de salir algunas sentencias que también yo creo que sí. podemos ir metiendo en esa carpeta, o sea que la documentación se sigue, se sigue aumentando y bueno, lo que hace falta ya el, el, el bueno, pues a la y ya está y luego la lista la, la lista de correos bueno, a ver, si quieres informa tú que lo... Sí, ya está dividida o sea, hay dos listas, una de trabajo, por llamar así, se llama grupo de trabajo, o. ¿cómo la hemos llamado? A ver, un momento. Eh, eh, bueno, es una de. que un grupo somos. somos libres, ¿no? un grupo de libres, que somos 12, 15 personas, ahora hemos metido tres más. Hay gente que no ha aprobado el, la, la solicitud, no sé yo, si. Yo, porque no me lo admite. ¿No te lo admite? O no soy sé yo. No, tengo. si estás. Yo estoy a, ¿Ya le he dado bien al TIC? Sí. Y la asamblea se ha modificado que no va a haber respuestas. O sea, que el que, el que quiera hacer un debate en ese, en, ese, en ese mail no va a poder. Le va a decir que la respuesta no ha llegado eh, o le va a dar un error. Posiblemente le dé un error al navegador cuando quiera enviarlo. No, o sea, se puede mandar un correo quizás eh, ahora. Eh, lo que podemos hacer es mandar a ese general un correo diciendo los cambios que ha habido en el, sí. en las listas. Y, bueno, pues y podemos configurar un mensaje para la gente que quiera rebatir algo. Sí, y dejamos la dirección que existe en ese momento por si alguien quiere dirigirse al no, sí, sí. o No, sea, si tú contestas, o sea, yo mando algo a Libres a la asamblea y mando, hola, buenos días. Uh -huh. eh, yo puedo contestar, hola, buenos días, pero no lo va a ver todo el mundo. Lo voy a ver ya. como administrador yo o tú. Uh -huh. Nada más, entonces no lo ve el resto de la gente, no se puede iniciar un debate. Uh -huh. Ese es el, el tema. Entonces, si se puede configurar un mensaje que ponga que este mensaje no llega a toda la lista, recuerda que no es una lista de debate, sino es una lista de difusión. Uh -huh. es lo, no es lo mismo difusión que de debate, no es más que eso. Ese, vale, está vale. configurado algo sencillo. Haré pruebas, os llegará algún mensaje de prueba y ya está. Que me os haya llegado alguno, sí, ¿no? La lista, aunque, aunque es unidireccional en, en esta línea, nosotros por ahí vamos a, mandar las, vamos a seguir mandando las convocatorias, las actas y, sí. y todo lo que es información, de tal manera que porque esto es una asamblea abierta, por lo tanto, la gente que está apuntada y que tal, se le sigue convocando, ¿no? Lo que pasa que lo que ya no existe es eso de que alguien dice, bueno, pues estoy en esta lista, pues voy a colgar aquí pues, eh, tal convocatoria mía o lo que sea, ¿no? Que como se estaba haciendo antes, ¿no? Que nos aparecía en muchos casos ese tipo de cosas. Entonces, esa utilización ya no se va a poder hacer, porque ya no pueden utilizarla libremente cualquiera, sino que, que la utiliza libres para difundir y, y para convocar y para estas cosas. Y luego la otra lista, que es esta que, que estamos haciendo ahora, pues es, eh, es el equivalente a la lista de grupo que teníamos antes, donde pues, se consultaban los órdenes del día o se mandaba para que alguien, para ciertos debates, que se pudiesen hacer en... en que es la, la que más o menos corresponde a la gente que nos reunimos habitualmente. ¿no? Con la que, con la que y somos estamos. ahora mismo 17 y faltan 6 o 7 de confirmar, unas 22 personas, yo creo. Porque falta Paco, eh, algún error que ha tenido. Y... Mm. que les puedo añadir yo a mano, o sea, que tampoco... Ah, Juanillo. No, yo no estoy en, en ningún lado. ¿Cómo que no estás en ningún lado? No. Sí, en la otra sí que sí, en otra A no ser que hayas cambiado tu correo de Ola Revolucionaria. No, no, no. <risa> en otro también. Acabo... Pero, tío, estás ahí, estás ahí. Te acabo de añadir por decreto. <risa> <risa> y a ver, uh -huh. eh, invitaciones pendientes. Vale, sí. Está todo el mundo ya. Falta Roberto, pero Roberto tiene un Gmail y estoy... voy a localizarle. ¿Y la, el correo de Isabel Tejarina? Yo sí. ¿El nuevo me lo mandaste? Sí, eh, lo voy a mandado, y... es, es que eso te iba a decir, que me ha dicho hoy que, que no ha recibido... No, porque ella, el de Unicam, lo tiene, no, pero... No lo sí, lo va tiene quitar, sí, Entonces no ha recibido la convocatoria de Gmail. Ha mandado, correo. No, ah, había mandado? el correo. Ya ha mandado el nuevo correo. Sí, yo, sí, sí, sí, la había corregido no, yo ya. Lo que, que pasa es que, como, que como, ahora lo, como lo mandó ahora Manuel, sí, yo sí, la lo tenía sí, corregido. Sí, pero sí, pero sí, Manuel, tú, <coughs> la que mandaste tú, la convocatoria no estaba corregido seguramente. Claro, no, y aparte que es que el, teléfono, el correo nuevo eh, me lo mandaste y no lo encuentro a buscarle. Lo tengo aquí, si quieres. ¿Le sabes? Es que me falta ese y el de Roberto. Si le tenéis el Gmail nuevo de Roberto, os dejo la lista hecha. Es que me lo mandaste tú y lo debo borrar el correo. Que es de Gmail también. Es maríaisabeltejerina.com. Vale, sí. todo junto. Pero... Isabel tejerina. Ya está. Pues hecho. Otra que punto... Perfecto. Es el tejerina. Y tú también faltabas de Que Cada tejerina que yo vale pues eso funcionamiento si veis que tenéis algún algún problema me mandáis un correo a mí directamente en el, en el caso ahora yo entonces con eso cómo lo mando porque yo no sé cómo para mandarlo sí eh, a uno o a otro tienes dos sitios para mandar uno es eh, asamblea y otro es libres directamente y lo mandas a ese correo y ya está. Bueno, Hacemos ¿lo, lo, una prueba, si quieres, cuando terminemos. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Pero creo que es libre, ahora, ahora te lo digo. Ahora había manifestación en Barcelona y en Madrid por el encarcelado este rapero, ¿eh? Y había bastante gente. ¿no? ¿Cómo bueno, eh, el punto 2 yo lo he metido más que nada porque cuando, eh, es, la, es la cuestión esta del Ateneo, ¿no? Bueno, cuando, eh, Paco, porque fue una iniciativa de la vorágine, no fue nuestra la, la iniciativa de la carta hasta que, que se mandó al delegado del gobierno y tal, eh, al delegado de gobierno no, a la, la prensa del Ateneo, sí. Eh, lo que se planteaba, bueno, en, en ese texto era que prohibiesen el acto y entonces contestaste tú eh, planteando que lo de las prohibiciones, pues que no parecía la forma más lógica de, de, de enfocarlo y que, que quizás era mejor enfocarlo desde el punto de vista de que al ser un, una entidad privada pues que no se financiase con dinero público ese tipo de acto. Pero se, empleó la palabra, perdona, la se empleaba el término prohibir. Sí prohibir, no cancelar. No cancelar, no me acuerdo bien. <risa> de no, pero hablamos de quitarlo de prohibir, que no... De sí, sí, no, yo lo no de, lo de Darío lo recuerdo. Entonces pensó poner otra cosa, pero prohibir no se puso. No, bueno, en, en principio como estaba ya está, o sea, sí. no, hay más que, no hay más que entrar en cómo estaba, sino la cosa es aquí tomar una decisión sobre ese asunto, y a mí me parece que está bien tomar la decisión sí. en sobre cómo actuar en otras en otras ocasiones con el Ateneo, porque no, vamos a tener que seguir actuando, porque estos no tienen pinta de enmendarse no sé, para nada. Ayer, Van a ayer, ayer antes, en el pleno, la concejala ha vuelto a defenderlo. Claro. Entonces, bueno, pues, pues la, la idea a mí me parece bien, lo que planteó Darío. No sé sí, Perdón, no, me... Manolo, ¿qué, qué, qué, qué me concejala, qué me... la ¿La traductora? Sí. Sí, sí la traductora, sí. Entonces, bueno, que, que, que lo enfocásemos a ello. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, que a ser una entidad privada, bueno, que recibe fondos públicos, pues con esos fondos públicos nos negamos a que se financien actos que tengan que ver con la xenofobia, con la homofobia, con lo que sea. Hombre, me refería a este acto en concreto de esta señora ultracatólica, etcétera Desde luego, si hay actos como otros que se convocaron de todo primero y otros grupos fascistas absolutos, hay que a favor de que totalmente que no, que no ninguna entidad, aunque sea privada, tiene ya. derecho a mandar discursos en ese sentido ya de que son los nazis violentos, etcétera. En este otro ámbito hay que distinguir un poco a estos nacionalcatolicistas un poco de, lo, de la cuestión ya de los, de los extremistas de, de Alfonso I, etcétera. Entonces, era para cuestiones como esta que son, pues Vox, y entran dentro de ese ámbito, sí desde sí. luego, yo no iría ahí a prohibirlo, iría que no se subvencionase con dinero público, pero no lo haría extensivo a cuando sean los nazis no, nazis, no, sí, esos. Lo que, lo que, vamos, claro, el tema de los nazis, nazis Lo que no sé es si es posible distinguirlo mucho. Es decir, eh, sobre todo vamos cuando no son nazis nazis, sino que se da forzo primero, que dice sí. que no se sé sí. qué hay, que además tiene un discurso que suaviza desde luego las posiciones que son posiciones. Sí, ah, absolutamente pero por nazista. ejemplo el acto que iban a hacer en el, en, en el Hotel Bahía, que también es una empresa privada, si estoy a favor a prohibir, de prohibirlo. Estaban reuniendo a varios grupos extremistas nazis de Europa. Pero no planteamos prohibirlo, planteamos sí. expulsarlo. Es? Bien. O sea, eh, lo que sea, ahí no... Sí, no, pero que, que... Bueno, en este caso a mí me parecía bien porque eh, efectivamente es una, una entidad privada. Ellos se lo merendarán, es decir, ellos tienen una junta una junta en el, en el Ateneo, donde hay gente del PSOE. ¿Cabezón es el ¿es directivo, es uno de los directivos? Sí, pero Cabezón, tenéis que ver hoy el Dinero Montañés, en eh, la página entera que publica eh, sobre Cuba, que es domitiva. Sí, sí, vamos, bueno, pero, bueno, y está, pero el PSOE, es el PSOE, está, que pero está que es, el PSOE. son sensibles, y de hecho mm. hemos conseguido que estos actos se paren con bastante facilidad, porque claro, son sensibles a ese tipo de cuestión tanto por el tema de la pela como porque, claro, eh, eh, se supone que el Ateneo es una cosa abierta y, y se unió el PSOE, me parece sí, eh, sí, eh, se unió el PSOE, no es eso, entonces es Cabezón eso. no puede decir que no, si su propio claro, partido claro, está diciendo que no, que no. Claro, claro. claro entonces bueno, yo eh, lo, lo iría más por esa por esa línea desde luego de denunciarlo, de decir que no se hagan y tal y cual, pero pero, se haga, sí. pero eh, utilizando como punto central esa, la financiación pública, porque es lo que, lo que hay ¿no? bueno, en cualquier caso era eso para que tomásemos la decisión y la próxima vez pues, no hiciésemos, no hiciésemos esa, como se suelen tener que mandar de urgencia y esas cosas, pues bueno bueno, entonces el punto 3 era un poco lo que teníamos como trabajo más hoy porque me imagino que no teníamos otra reunión antes de la movilización sabéis, porque algunas cosas ya, ya fui mandando que desde el día 4 de febrero se, se, se presentó una especie de plataforma impulsada por No Somos Delito en, en Madrid, eh, en la que planteaban una movilización contra la ley Mordaza, o sea, reactivar la movilización contra la ley Mordaza para el día 17 de marzo. ¿no? Entonces ya desde el día 7 que hicieron una asamblea en Madrid, pues se fueron uniendo pues, bastantes, bastantes eh, plataformas y bastantes organizaciones en distintas comunidades. Eh, en, en concreto, bueno, pues había. Eh, el día 16 de febrero ya había siete comunidades autónomas con bastantes provincias y tal, donde aparecían, aparecían eh, plataformas que estaban dispuestas a impulsar. Hicieron una una página donde nosotros nos sumamos, que se llama Motor 17M Stop Mordazas, es decir, que era una especie como de plataforma para lanzar la, la, y seguir difundiendo el tema de la movilización, impulsarla a partir de ese momento. Y bueno, a partir de ahora eh, ya han sacado, os lo he mandado, esta me parece que doble, os lo mandé ayer y me parece que lo volví a mandarlo hoy por la mañana porque pensé que no lo había mandado, eh, en la que, bueno, hay, hay ya un manifiesto, se ha planteado ya un manifiesto y, y se ha planteado pues una serie de iniciativas de coordinación entre los colectivos, ¿no? Hay una, eh, una serie de, pues, ese, ese manifiesto como, como para adherirse, para seguir adhiriéndose a distintas, distintas organizaciones, para firmar el manifiesto como tal, y luego bueno pues hay otra serie de iniciativas pues una por ejemplo que plantean el tema de material gráfico de empezar a plantear el tema de material gráfico para la difusión de todo eso y tal bueno Esta, pues, esa, esa información la tienes tú en tu correo no, ¿No os citas? he mandado prácticamente todo lo que yo tengo os lo he mandado ¿Sí? os he vale. mandado el la, el, la, el enlace de, de no somos delito donde aparece el manifiesto y aparece en esa misma página, podéis entrar un poco a lo que se está haciendo, está todo, todo ahí más o menos eh, recogido. ¿no? Entonces ahí lo que de, la, de lo que nos piden y decisiones que tenemos que tomar inicialmente, pues es la de adherirnos o no al manifiesto, me imagino que no hay problema, pero yo no lo he hecho ya que había asamblea, pues bueno, lo podemos ver ahora, me imagino que ya lo habéis leído todas y todos, y, y bueno, pues eh, es, es una de las primeras cosas que tenemos que hacer inicialmente. Eh, nos metemos en una red, quieren hacer, como siempre hay en los, en herramientas un poco informáticas, estas, quieren hacer grupos de, por una parte de Telegram o de, o de WhatsApp o, de, eh, o, <coughs> o de, por correo electrónico. Yo... En la medida en que soy el que recibo las cosas prefiero que sea por correo electrónico porque los otros son una locura y además hay, pues, en Telegram ya estamos en varios y bueno, es un, un, un rollo. Entonces bueno, nos vamos a meter ahí, que sigan informando por correo electrónico que se va haciendo y además tenemos posibilidad nosotros de proponer, o sea, hay, o sea es de es doble, no es, es, si se nos ocurre alguna cosa, por ejemplo, en la línea de material gráfico alguna cosa de estas, pues podemos mandarla y... Y que, y, y que lo propongan. ¿no? O sea, eso es una de las cosas. Y luego lo que tenemos es aquí que plantearnos qué hacemos. O sea, qué vamos a hacer ese día. O sea, vamos a convocar manifestación. Yo creo que sí, porque es una. O sea, el, plan, el planteamiento que ellos hacen es de, de, a, a escala del Estado y a escala internacional. O sea, la campaña que quieren hacer, ¿no? Utilizando también ahora mucho. ...por la respuesta internacional que está viendo... ...la chacuzas un poco de, de... ...los recortes de libertades en, en el Estado Español... ...entonces bueno... Eh, ...sería entrar por ahí... ...y ver qué hacemos... ...o sea... ...qué podemos hacer... ...o sea... ...por supuesto lo de siempre ¿no?... ...una vez que se acerque la fecha... ...pues la típica nota de prensa... ...comunicados... Eh, ...tribunas... ...etcétera... ...o sea... ...la semana anterior... ...pues lanzar todo esto... Eh, ...lógicamente... ...pero si se nos ocurre... bueno eh, bueno, dirigirnos a organizaciones porque yo creo que eso sí es importante y bueno, eh, lo hablábamos, eh, lo hablaba con Mar de hacerlo incluso eh, con presencia o sea, eh, yendo a las organizaciones y hablando con ellos no solamente con las típicas cartas que les mandamos que no ¿pero eso clientes. es que eh, nosotros les convocamos para que ellos vayan? no, bueno, sí les... o se les, o se les pide... no, les no, convocamos, quien... o sea, la, la, o sea, la, la convocatoria la vamos hecha, a tomar nosotros porque la convocatoria... La hace, no somos delito y nosotros estamos en esa plataforma y lo, lo estamos ya. O sea, formamos parte de lo que se está haciendo ya, de claro, hecho. ¿no? Entonces, aquí. Es, que, pides que se apunte. Claro. Dicho, que, eh, que, se que, y que, y que se adhieran y que. Se a la convocatoria. Vamos a, hacer, vamos a sacar eh, el manifiesto. Bueno, eso es toda, otra decisión que teníamos que tomar. O sea, eh, si hacemos manifiesto propio o eh, utilizamos el manifiesto estatal. A mí me parece que para esto no tenemos aquí en Cantabria nada importante como para matizar cosas que... así que la utilización del, del, del que es general yo creo que nos vale nos vale perfectamente ¿no? y, y bueno pues a partir de ahí pues podemos empezar a hablar a ver qué, qué se os ocurre me estoy, me estoy acordando de la, la ruta aquella que hicimos amordazando estatuas uh -huh. quedó bastante bastante gráfica la, la protesta volver a Volver a amordazar las. Vamos a hacerlo las chicas. ¿Eh? Lo vamos a hacer nosotros. Claro, el, el mes de marzo va a estar listo. Sí. Bueno, pues 8, 8, 8, 8, 8. de las chicas también. La, ya la, ¿La de diferencia de <ríe> Bueno, sí. ya. Bueno, las chicas. ¿Te te un poco, no, no las vamos a poner delantales. Delantales, si no tengo las pues las chicas vais a poner delantales. De bueno, no sé. Bueno, es una idea. Gracias. Dejan el delantal y luego se le pone la borda. Es sábado el 17 de marzo, ¿no? Sí. A mí me pareció muy expresivo. Wow. Hombre, yo diría que la acción se puede hacer en el mercado, que es cuando más actividad se en Santander, el mercado y ayuntamiento, ¿no? Pero, bueno, la. la sí. Yo no, yo yo lo que yo creo que la situación es suficientemente grave para que hagamos un órdago fuerte o sea, y que además lo que hagamos o sea con el manifiesto, empezar a hacer una campaña ya, o sea mañana, con todas las organizaciones, <coughs> yendo donde ellas y, de, y hacerlo con boca libres y apoyan y ponerlos. O sea, que es una forma también de, de, de y poner a todas las organizaciones, a las máximas organizaciones posibles. Entonces... Y, y además hablar con cada una, si se puede, presencialmente, para conseguir el máximo número de adhesiones. Yo plantearía una manifestación, y además una manifestación larga con recorrido. no las típicas que hemos hecho delante de la delegación del gobierno, sino una manifestación desde, eh, desde pues, la calle Burgos hasta la delegación del gobierno. La de siempre. ¿En no, revés, de la calle eh? Burgos a la delegación del gobierno, de, la, de, de siempre. De la de de sí, sí, sí. sí, yo esta vez haría una, un esfuerzo grande, ¿eh? con carteles, con todo. Bueno, nos podemos pixelar las caras, Pasa que no sé si la gente se acordará para más ya de las caras pixeladas, pero nos podemos poner un cartoncillo con toda la cara pixelada, sí, es verdad. que está ahora, no sé, se es que me ocurre como con una careta con la cara pixelada diciendo, bueno, ya, esto ya es como, ya no sabemos, no sé, ya se autocensura después se, se, se, no sé, es que no sé cómo llamarlo. O sea, cada uno se hace una, una, una careta. Que no, se, yo los lo preparo en lo mando, se imprimen, se imprimen aquí 40, 40 chismas y vamos con máscaras y por lo menos que, que el, que el, que el vibe en la gente se dé cuenta de lo que, que se van a acordar un poco de las noticias, podemos poner la cara al rapero, pero el rapero, la verdad es que yo no sé qué cara tiene. O, no o sé. tiene 23 años. Sí, está en las fotos, por ahí. Sí, se puede no, pero no, vamos no, que la gente no lo recuerda no, así, ¿no? No, no, Pero no, se pueden poner calentos de toda la gente que está encarcelada Que hay un montón no, las, o sea, no, las caras pixeladas no, Las no, caras pinceladas. No, Yo creo que eso sí, eh, vamos, lo que acabas de es decir y hay un punto luego bueno, lo tenía puesto en varios Y lo tenemos un poco que discutir Yo creo que la, la, la, la movilización está hecha fundamentalmente contra la ley Mordaza Pero yo creo que hay temas secundarios que tenemos un poco que que, que mover y el tema para mí de presos políticos empieza a ser muy importante. O sea, en este momento ya es una situación, vamos, por, por lo del encarcelamiento de este chaval, tres años y medio, si ya no, puede, no podemos seguir callando sobre esto. Entonces, eh, que, que, al, que aparezca eso, presos políticos libertad, yo creo que tiene que ser algo que, que, aparezca, que aparezca en ese momento. ¿no? Pero lo de la manifestación a mí me parece bien, no sé, cómo lo veis y lo que tenemos es que mirar un poco aparte de hablar con las organizaciones si hacemos algunos actos o algo previos o sea calen, para calentar porque la cosa está muy fría entonces eh, Pero es el 17 de marzo es la fecha diecisiete es, es sábado sí no. es que antes está sí, todo no. caliente ya no. la vuelta, ¿eh? de... casi todo sí. algo a la que hace la semana ¿no? Año, si ya no tenemos pies, ¿no? Así que vosotros pues, calentáis las redes. ¿no? Hombre, una tribuna y redes. Yo tiraría redes. Si y hablar con las organizaciones. Sea, lo que sí mandaría es un paquete de comunicación, que, se, que como nos mandan a nosotros, con todo el tema de las caras pixeladas, a todas las organizaciones, pues, preparar un paquetito de tal manera que la gente pues baje ya con, con la. Con, y se haga ruido los días anteriores. Pues igual nos hacemos unas fotos con las caras pixeladas o. No sé. Sí, a eso me refería. alguna cosa que Pero más igual de... es tirar de redes... En Twitter, semana, sí Twitter, Paco, digo, Manolo, sin saber de Twitter, lo petas en Twitter, porque estás todo el día pum, pam, pim, pam, y, y se puede hacer eso. Estar la semana anterior, pero machacando, con que el sábado vamos a hacer un, una manifestación. O sea, estamos hablando de manifestación. A mí me parece bien. Empezaría ya con el manifiesto a dirigirnos... Primero por vía correo electrónico y luego personalmente con ellos. Ha recibido el manifiesto, queremos que firmes, queremos esta manifestación. Hablar con ellos pidiendo implicaciones importantes en esa manifestación y recogiendo todas las adhesiones, diciéndoles que queremos, o sea, que nosotros vamos a hacer la campaña pero que pedimos que todo el mundo haga una campaña similar para que, para que vaya el máximo número de gente posible y que hagan una campaña ellos también, como la que estamos haciendo ahora en el movimiento feminista está haciendo las asambleas, pero los sindicatos, las asociaciones y un montón de gente está haciendo también campaña propia con lo cual pues ellos también no tienen por qué esperar a que nosotros hagamos toda la campaña ellos pueden hacer campaña también no, se si les manda. Yo, si tenemos tiempo para armarla. Pero te quedó, ya. quedó en el aire y, y quedó un poco eh, en, en cierta gente quedó un poco la idea de que ya estaba reformada la ley mordaza y de caer. Ya, Entonces ya se ha visto hacer que una información sobre, sobre que que no, que no se ha recurrido a nada, ¿no? o que al final lo que se ha recurrido todavía no se ha firmado, en fin, porque quedó un poco la idea de que ya en el Parlamento habían vuelto a discutir, y que quitaban unas cosas y que no sé qué. Sabemos que no, que no ha pasado, pero que, quiero decir que, que igual que sí que quedó en ciertos ambientes que bueno, que ya no era, que lo habían reformado. No pasó en la comisión, ¿no? Bueno, y todavía y no, ha no ha pasado. Hay un no, no, no, no, no, no, no, es un proyecto de reforma del PNM del Es un proyecto suficiente malo. No se debió ni reunir. No, pero no. no, no, no. bueno, digo, digo no, que o inf informar de que, de que fue humo aquello implicar a ver los parlamentarios que No, han no, hecho. no porque sí que hubo... Lo firmaron, que no han lo, han hecho. lo firmaron todos los grupos parlamentarios el proyecto de ley de, de derogación. Sí, sí, sí. Lo que ocurre sí, sí. cuando empezaron a, a la reunión fue aquello del PNV y el Soy que sí, hicieron sí, sí. una cosa y ahí se quedó la cosa. No, no han una, hecho nada. Que no ahí no se, no se quedó. Hacían reformas que lo ponían Mira hasta peor. Que lo casos, que sí que hicieron que... fue en aquel acuerdo que a que llegaron eh, Pedro Sánchez y Ciudadanos, donde decían que iban también a reformar la sí. ley de esta de la, la de de que se llama Perú. el tema del 16-2012 de la sanidad. Del y también iban a retocarla. Bueno, ya se justo <coughs> puesto de acuerdo para unos puntos de la ley razón Luego, cuando las acabas, era mentira, porque no había es, cosas específicas, no había... No, no. Creo, que, creo que se quedó en que lo iban a, a ir a tratando junto con, una, con una, ley de, una ley relativa a educación, que fue en aquel momento, pero se ha quedado totalmente... No, yo lo, lo que sucedió, en esto, vamos, yo lo que quiero recordar es que sí se aprobó, o sea se aprobaron las la, la reforma. Se aprobó la reforma. Luego había dos proyectos, uno que era el del PNV y otro que era el, de, el del SOE, de esa, de esa reforma de la de Ley la Mordaza. Y lo que parece que se aprobó es que pasaba una comisión. Pero que sepamos la comisión ni existe ni, ni se la espera, ¿vale? bueno entonces... Ahí hay protestas, de, sobre todo del grupo de, de Podemos, diciendo que, que es el Partido Popular el que tiene todo congelado, sí. que no da ningún paso, para y se necesita que sea el gobierno el que marque los programas sí. y marque las agendas para hacer esto, y claro, no lo va a hacer. Sí. Hasta el 2020, como dicen ahora. Si los malos es quietos no están, se si están yendo para adelante, mira lo que está ocurriendo metiendo a un tío en la cárcel sí, por la sí, letra de las canciones. Claro. Bueno, quiero decir, los hechos están ahí delante. Los, eso, lo que pongan eso los papeles, no, no, entonces, yo lo primero. Y, y, y, y, y, y, ...y Claro, claro pues lo que no va hace a no hacer me nada me es que sea un retroceso, retroceso supongo un retroceso, claro, retroceso claro, dentro de, su, la de la, su plan... Hay que ir a, a, ir a, a, a romper la posibilidad de que claro. estas cosas se conviertan en normales, en ¿eh? que sea normal que un señor, si hace una obra de arte y no gusta porque su tendencia política es fea, pues o se le quite o se le meta en cárcel. Y eso sea normal. Uh -huh. sí, yo un día... Bueno, entonces lo que hacemos es mandar, en, prime, en principio mandamos un eh, correo y tal a organizaciones. Que, Luego ya las, nos vamos a tendremos que repartir. Sí, sí. Hablar con todas las organizaciones no... Espera que tener el tema gráfico, que yo lo preparo rápido. Uh -huh. Este fin de semana yo creo que lo puedo preparar. Se lo mandamos a la gente de... Claro. Mandamos. ...para que lo tengan. Sí. Bien. Y con eso y con eso lo difundimos a las organizaciones. Nos dividimos, sí, nos dividimos el trabajo. Ellos nos piden un poco, y, y yo eso es lo que haré también, bueno, después de que mande el acta y todo eso, a estos les mandamos qué estamos haciendo. Qué es lo que, lo que van a, ellos a utilizar, ¿no? O sea, que lo que va haciendo cada uno, pues para... Y conociendo bien un poco la, la manera que se está moviendo, entonces lo mandaré y, y mandamos pues eso, mañana o como mucho durante la semana que viene, sí. correo a las organizaciones, bueno. el conjunto de organizaciones que tenemos ahí en el listado y, y bueno, nos planteamos ir a hablar con ellos. ¿Y una, y una reunión previa informativa aquí o algo así? O? No, la semana anterior no, se va, va, a interior, no va a venir. No viene español. No me imagino, pero bueno. No, no, sé. no lo no, no haría. Sí, es una superflora de mujer que sí que Bueno, el otro es tanto esfuerzo o más y si me parece que sí, me.. Sí, pero necesito, yo creo que es más fructífero. No sé. Sí, la verdad es que no es. Dividirnos el trabajo en cuanto a colectivos. ¿Tú tienes una lista de colectivos? sí, que es la que utilizamos cuando mandamos las cosas, Hombre, ¿se puede mandar una lista? habría que limpiarla, se puede, ¿Se puede mandar sí. una comunicación y los que te contesten no ah, van a tener que es decir que va seleccionando. Sí. Sí, yo lo que, el que no lo conteste lo que quieres, tienes que eh, lo que podemos hacer es, es limpiar esa lista, porque yo estoy aquí obsesionado también con las listas. Sí, limpiarla. Y, el, un día y, limpiarla. Y, a lo, y a lo mejor, y a lo mejor incluso eh, falta alguna. No, no, faltan, ya te digo yo que faltan, también, porque yo me he puesto el otro día a revisar el tema feminismo y tal, hemos revisado aquí listas y aparecía gente que no sabíamos, ni el correo, ni el twitter, ni no sé qué, de repente, pues, entonces si quieres una tarde de la semana que viene, eh, martes o miércoles, en una hora, lo que tengas tú, lo que tengo yo, lo que tengo aquí en la vorágine, lo juntamos y a partir de ahí envías, antes no puedo quedar yo. Lo que puedo hacer en todo caso antes, tenemos o no el miércoles, eh, es mandarte mandarte la lista. la lista que yo uso y, vale. y sí. tú la comparas con las que tenéis sí, la voy a comparar y te la reboto a ti, te la devuelvo sí. y después divido lo que dice, está bien lo que dice Pepín de, de los que no contesten pues cogemos de la lista y empezamos a dividir trabajo a la gente que hay por aquí y oye, tú encarate estos cinco de... <ríe> Hombre, sobre todo, bueno, la... <ríe> sobre todo la llamada funciona, eh yo ¿Tienes? creo que la llamada... No, no, no. La llamada del ahorro... Quiero decir, gente que además que pueda estar más próximo, que pueda tener más acceso, ¿no? O sea, Mila está, por ejemplo, tú estás en lo de la, esto de, de sanitario, ¿no? De lo de, pues esas, esas... lo hacéis vosotros, o sea que ya directamente no hace falta... Sí... Eso es, esa lista hay que trabajarla, porque el día que hemos hecho esto de, eh, Paco ha mandado todo esto de, de lo del Ateneo y no sé qué, yo me entero por WhatsApp. Paco ha dicho, ah, y digo, espera un poco, hombre, que tenemos listas y tal, y claro. hemos pulido un poco. Y la verdad es que claro, no mareas a nadie, pero si de un tirón puedes avisar a todo el mundo estaría bien. Eso hay que trabajarlo, sí. Pues con este motivo lo trabajamos, oye. Lo que bueno, pues eso, durante la semana que viene hacemos estas cosas. Tanto lo que es mandar a, los, claro, a la las organizaciones como eso. De... Y luego ya una semana antes, pues es nota de prensa y sacar el comunicado. Bueno, en redes lo podemos meter antes incluso. En redes lo podemos meter antes, siempre y cuando. Claro, lo de trabajo en redes, es que muchos aquí no trabajáis con WhatsApp y todo eso, ¿no? Pero hay que irlo moviendo continuamente. Yo, es, es, es, el, tema, el tema de redes... Yo puedo preparar el paquetito y que la gente que utiliza redes lo mande. Claro. ¿Quién tiene Twitter aquí? Nadie. ¿no? Yo, yo. Tienes tu sitio, tú sí tienes... Yo sí, no lo feliz, yo, yo, yo salió sal sal no, mucho en Twitter pero porque me meto metido en Facebook, no entro en Twitter casi nada. No, eh, habrá que hacer un taller un día para ponerse al día, pero eh, WhatsApp está funcionando muy bien, ¿eh? Y si WhatsApp lo mandáis, yo os mando el paquetito de WhatsApp y se puede hacer... Por WhatsApp funciona, ¿eh? También. Sí que lo que se pueda. Y, y la, y muy la como... manifestación así de la calle Burgos hasta la delegación del gobierno? Sí, sí, yo la verdad de es que... Eso es que depende más de la cantidad de gente que vaya a ir, ¿no? Sí. No lo veo tan claro. Yo no... Desde yo, claro, de sí. de sí. luego ganas de que haya una buena manifestación sí. ya tengo, pero... Sí. Si somos 40 eh, ese recorrido... Queda un poco ridículo. Claro. Es pues casi al revés. Sí. Hombre, si somos 40 no salimos. Sí. Claro, pero bueno, no salir es mejor no salir, por ejemplo, del ayuntamiento que no salir de la mansteck. Si no es que, mismo... que del de de, de, de, de ayuntamiento la delegación del gobierno Esco, es muy cortita. Sí. Sí. Claro. Una especie como de manifestación, concentración. Sí. Sí. Pero bueno, pero sí, como vamos a hacer en pasaje seguro sí, no juntas a no. mucha gente es más notorio que hacerte una de, de un kilo, de dos kilómetros de recorrido con, con cuatro entonces de, de numancia la delegación del gobierno digo de la plaza del ayuntamiento a la delegación del gobierno por favor. tiene menos riesgo yo ah, pues, pues, sí, creo que si sí y si, hay mucha, y si hay mucha gente también es muy notorio si sí, hay mucha evidente. gente bueno, sí. lo hacemos muy despacito. Bueno, hacemos muy despacito, sin mucha gente a lo mejor llegamos desde el ayuntamiento hasta partir de unos momentos. que es que no se considera un sitio adecuado, que es mejor la, la delegación del gobierno, porque si hay más gente se puede llegar hasta el template, hasta ¿Tapón? los fines ¿no? de vereda. Hasta hasta el... Hay que caer el permiso, ¿no? Luego poderlo, esas cosas, uh -huh. No, no, no, no, vamos haciendo despacito, no hacemos despacito. Si no nos quedamos en la. Claro, sí. no se pide tarde, sí, no, más tarde quedamos. parados. la delegación del gobierno en forma de concentración. De claro, porque es de que se, se, se, se, se, la, pide se un, un itinerario y un horario. De la plaza del pues ayuntamiento. sábado, de A las doce y media. Doce y media, plaza del ayuntamiento a delegación del gobierno. revés. Pues la delegación de Ayuntamiento. No, no, la delegación... No, la delega, acabar en la delegación? Sí, sí. nosotros siempre hemos insultado. ¿no? Claro. Si lo tenemos el pero lo de mañana no es al revés, ¿no? pero lo de mañana es al revés. Pero lo de mañana es pasaje seguro, pero esto como, como la... Eh, la historia de David Mordaza, con de la delegación del gobierno, en la que nos que Si no hay es mucha es que es gente es que es es y acaba siendo una con concentración realidad, exclusivamente, que pasado, habría que hacer otro primer sitio. Porque si quedas en el, en el ayuntamiento y hay muy poca gente, hay que ir de todas maneras a la delegación. quedas en la delegación y si hay poca gente, pues corta la carretera allí, un... y las 50 personas... ¿Cómo, NASO, cómo un recorrido en medio, rápido? ¿La hacemos la despacio? ¿La hacemos rápido? Venga y por la cera, tienes ¿no? el permiso sí. dado y lo puede, te puedes desplazar en el momento que corriendo entonces, ¿Sí? está. Bueno, si os ocurre algo más sobre, sobre esto, si se nos ocurren ideas o eso, y lo vamos. Bueno, <coughs> bueno si, si me mandáis la foto, os a todos, o sea que. Tienes fotos, la viste. Algunas ahí, ahí, algunas, sí, pero no, no, no. Os voy a pixelar de no, esas, es verdad. famoso sale un borrón cuenta nueva, no es, es niño. Sí, sí. Para ti que te va a se les puede ver. Unos cuantos están, así que bien. Bueno, unos cuantos no, o sea, no me va porque unos cuantos es se grupo. Los Sí, yo os preparo el paquete porque es rápido y no. La fecha yo creo que es una buena fecha para hacer una manifestación un sábado. ¿Y hacer una convocatoria previa aquí en la vorágine algún acto así como.? Hay fechas aquí, planteando. hay fechas aquí, sí que. El problema es que estos actos son complicados, pero si. Hombre, se puede plantear. Es que hay un montón de documentación para dar una charla, vamos, porque es que además hay, hay, hay tanto. Arte, música, están todos los sindicalistas, allá, está buscando. Allá, una gente, de, la de, otra en Suiza, o, o sea. propaganda, es decir, hacer. Convocar un acto un poco para dar a conocer también la manifestación. La sí, sí, sí. Se puede hacer una rueda de prensa, ¿eh? Ah, la rueda de prensa sí habría que hacer. La rueda de claro. prensa sí que La rueda de prensa se puede hacer aquí a las 11 de la mañana. el Martes, que es un buen día. Martes a sábado, martes o jueves, depende de la actividad que haya, se puede convocar. Bueno, lo, de, lo, de, lo del acto a mí tampoco me parece tan mal. La cosa es que no... O sea, no me parece tan mal porque yo creo que, que o sea, dar un poco el rollo de lo que está pasando, ¿no? yo creo que sí que es, es buena buena historia. El viernes 16 hacer un acto aquí... El viernes 16 para Muy justo. no, no, no sentido. Y claro, el problema que tenemos ese mes es que está todo lo de el 8 de marzo con anterioridad. Entonces, no, pero la, la rueda de prensa se va a hacer. Sí, sí, sí. Pero de hecho se puede hacer la en la misma semana. La rueda de prensa se hace en la misma semana. Sí, la rueda de prensa la podemos hacer o sea, el miércoles de esa semana. Sí. O... Martes o jueves. Martes o jueves. ¿Por qué? Sí, martes o jueves, mejor día, pero depende del Parlamento. El lunes del Parlamento es muy difícil meter una rueda de prensa. El martes es buen día, pero si hay alguna cosa gorda se puede pasar a los jueves. Eso hay que verlo la semana anterior, pero dejarlo todo preparado. Vale martes o jueves, se hace aquí por la mañana y si queréis hacer algo el viernes por la tarde, yo a mí me gustaría saber, que igual puede hacerlo Darío o alguna otra persona, es cómo llega este señor, ¿cómo le, cuál es el proceso que han llevado para meter en la cárcel tan rápido este tío? porque las letras de las canciones no tienen ni ocho meses. O sea, no sé si me explico, porque a mí sé todos pero los procesos que habéis contado mil veces, pero... Pero usted lleva pero, ¿No ha no sido también por Twitter ¿no? o, o así? No, así No, por Twitter, no, ha no. no, sido por las letras de no, las, no, las canciones. Que... Ya, es, reincidente, es, es reincidente. Es reincidente. Pero estaría bien explicarlo y como es muy mediático ahora el tema, se podría poner... Hablarlo, no sé. También hay que documentarse o... Sí, primero lo explicaré porque no sé por qué... Conozco las fechas, Claro es que es el tema que Pero la gente se lo pregunta ese, ¿eh? el, el, la verdad es que este, este hombre fue uno de los que tenía ya una, una petición de pena muy importante antes del otro antes del este cómo se llama este otro que también le quería, le quería meter que también era residente no, verde no, esta verde bueno, no, grasp, no. Este, este, que, secta. este que es gordito, ha, -ha el otro día, lo he colgado yo. Sí. El... Ah, ah, el, sale el, la pelea. Ah, sí, el de, el de... Ha -ha -ha -ha -ha -ha que también A este le piden 5 años exactly. también. Es que tiene sí. dos también. Ha tenido una que tenía dos años que no llegaba a entrar en cárcel, y ahora con esta... Sí, pero por ejemplo, ¿por qué este hombre por los tweets no entra y por qué este sí entra? O sea, ese debate la gente porque no ha salido la calle. el juicio del otro, ¿eh? Porque, que, que, Exacto, que... Claro, pero <risa> ¿por qué no ha salido el juicio de este sí? Cuando este chaval tiene veintipocos años... No, pero este es una... Este, este, vamos a ver, lo que yo eh, entiendo es que en este había una apelación y el tribunal... Eh, la casación, estación, ¿no? casación, pero Sí, pero esto que habrá... Esto que estáis estancia, hablando ahora... Si ha tenido primera instancia, es ya un caso antiguo. Hombre. No, pero es que hay ahora una, una, una política de, de, de, del gobierno de defender la monarquía... Sea como bueno, claro, no, pues, ¿sí? De todas sí, maneras, bien. hay que mirar porque normalmente estos casos los se está llevando la Audiencia Nacional. Claro. Pero no es como un caso normal que es el primero el jugador de lo penal, apelación a, a la Audiencia Provincial y casación al Supremo. Aquí vas de Audiencia Nacional. Y ya solo te ah, queda el, es supremo, supremo, pues, sí, este, este, el, el supremo, directamente. Igual el formato es más que en vez de una ponencia o una charla, mm -hmm. es más un debate de qué es lo que está pasando, que, no sé, Bien, se no puede hablar, las... nombrando a este chico, nombrando un poco todos los casos que hay de... Porque mm -hmm. lo del gente de que está huido, o sea, está en busca y captura, mm -hmm. ya, eh, me de captura, ya me ha descolocado. Yo creo que eso, y, y unido al tema de lo de las prisiones preventivas, es decir, lo del chaval este, el abuelo este este que se ha tirado un año y pico en la cárcel, sí. ha salido como entró. Es decir, en, en, en no le han acusado de nada y tal, sí. y el tío se ha tirado un año y medio en régimen de fies metido sí. en, la, en, la, en la cárcel. no Manolo, pero más, más, más grave, es que no a, a este chaval no le han avisado con antelación eh, una semana o dos días vas a salir. Eh, han ido un día a las 8 de la mañana... Y la, la han cogido, la han puesto la ropa, en una bolsa de plástico, de claro, basura y, y, a la, y a la calle. Y a la calle, como, sin explicación. Sin, sin avisar sin sin a la familia. Sin ya, ya te entiendo, sí. Entonces, bueno, y, y la, en todo están metiendo unas prisiones preventivas impresionantes que no se sostienen, además, <risa> como lo que estábamos tratando de ver en el informe, ¿no? Es una de las cosas que están pasando. Y hay que, hay que moverlo también en esta. Pues si queréis una charla es bien, una charla o una debate. Mesa redonda, mesa redonda. la charla tiene que dar alguien. O sea, la charla tiene que dar alguien y no miro a nadie <risa> y veis ¿Es, es, pero hay, aquí hay un portavoz también y veis la posibilidad la posibilidad de enganchar un, una charla o un debate más, junto, claro. junto con yo digo junto con unos raperos y hacer una una sesión de una media sesión de música de rap y tomar unas cervezas y, y, les, y así. Y luego les espera la policía. De la... A ver, también un poco, eh, lo estoy diciendo también, de manera de que eh, podamos enganchar a a lo a, mejor a, a cierta gente si quieres, que no va a venir solo al debate, pero que sí va a venir... A... Yo si quieres... ¿Te parece muy que Yo si quieres... Eh, a ver, Pedro, yo a mí Pedro. se me ocurren tonterías y yo las, las Pedro, cuento, ¿vale? Pedro, no, yo, no, quieres, los... Pedro, Pedro. yo si quieres lo intento, yo si quieres lo intento, el problema de la gente esta es que tienen otros tiempos, o sea, tú claro. les dices que de aquí al 15 de marzo tienen que venir a la charla y te dicen del 2018 no, del 2019, ¿verdad? O sea, es que tienen otros tiempos, entonces yo puedo llamar a Ludovico, eh, a, al de cucarachas extranjeras, al otro de la moto, les puedo decir y a ver qué contestan, pero si igual no me contestan hasta el un mes. Es que. Pues sí, podemos hacer eso. Yo les yo le llamo una invitada. Lo intentamos. pero es de Cantabria, les voy a contar con lo que está pasando. No, no, ra, para, lo intentamos. Ra, libertad. Exacto, lo intentamos. Yo me comprometo a ir puerta. No, no a hablar con ellos. Peros, a ir a, a donde ellos. A donde no ellos. Y a planteárselo a cada uno de ellos. De cara a cara. Pero para hacerlo. ¿Qué? La verdad, aquí. bueno Jueves 15 tendría que ser. Hombre, eso sí, con que fuera Ludovico solo ya. Pero hacemos primero podemos hacer un pequeño formato de que, Dal, que darío cuente un poco del tema bueno, Sí sí, sí sí pero, pero rapeado, rapeado Pero rapeado <risa> No lo crecí que tiene el público Ya ya Vale también fácil. Si, no si vale Paco Y rato, ver, que me Pero yo voy a intentar llamar a dos a ver si el teléfono y y os digo algo lunes. Estamos viendo a los Sí, si así así es sábado, estamos aquí trabajando la semana que viene, pero, pero es que están con otros tiempos. Bueno, pero igual sacaron un rato. ¿no? Es que después, bueno, si les están metiendo en la cárcel, ellos verán. Por eso, eso me es ah, es que, trae. Ay, tú, cojamos. Yo, yo estaba no días flipando porque en Twitter ningún cantante más que el, este, este a, a, a, cuatro, vamos, cuatro quejándose y tal, el resto estaba. Sí, Operación Triumph, o sea, que... y siguen con esas movidas, pero, pues, chico, además las letras, las habéis leído, las letras, sí. no tienen. Sí, he oído. Yo no entiendo nada, vamos, todavía, pero bueno. Hablando de los borbones. Ya, pero vamos, que si es por eso te meten tres años de cárcel, estamos jodidos. ¿eh? Ha ido por el enaltecimiento no, del terrorismo, jodidos, por lo de la bomba, por sí, el no, calzador, no. pero por ahí bueno, pues eso no lo tienes que explicar, te tienes que poner al día, Darío. Vale, de no nada. Pero solo en lo legal, no en lo... 15 material. de marzo os pongo un título y os mando y hablo con Ludovico vale. y, y algún rapero más que hay por ahí. Vale. De hecho, no, ya de vale. es de... ¿Varo? ¿Varo? ¿Varo? ¡Ay, hostias, que le he visto cantando! Este... Sí, pero es muy malo, Ay, este, el, este es mal el de que sí, sí, sí. no de no, te este, la he y yo habíamos pensado, No, yo se lo hemos dicho en casa, estate tranquilo. Te, yo ya hablo ¿Estás con bien? De la, yo los aquellos. Nosotros vamos de ya me encargo de no que no no lo sé que sí hay que, hay que, que verlo por indicar a no no pero que están claro, vosotros ¿sí? sí. yo le digo que me busquen que me busquen el, que me busquen el local y el día y os digo en marzo el mes mar de marzo Pero, pero no en ¿eh? el mes de marzo tendrá que ser antes del diecisiete sí, claro sí, que quieran, quiero hacer una charla en Laredo. Ah, antes la del 17, claro bueno ¿Eh? A ver cómo lo tenemos. Sí, porque que hay no, una charla en, en esto y que vaya Darío Yo busco el, el, el día. Sí. ¿Eh? El día local y todo. Y ahí se encargan de hacer la propaganda y todo ellos. Bueno, si es un, después del 17? ¿Eh? Es des claro. ¿Después del 17? no, nada. mejor antes de la manifestación. De, de, de la, no, no, la, la cosa mani. era para llamar. Para la atención. De de pero bueno, sí. Si no podemos, pues a lo mejor después del 17 sí se puede pensar en hacer algo. Tienes sí. que nombrar un. Una agencia o un agente artístico para los eventos. No sí. Sí, pues te preocupes. Ya buscamos el día y te digo qué día está día y, y, y, y preparando. yo iré Yo volvería a los hologramas. Oye, no, pues hay que volver a los hologramas, los hologramas ¿no? de la conferencia para acá para allá. ¿De dónde? Sí. Ah, pero yo no soy mujer. Eso lo tienen que hacer las mujeres. Ah, que ¿otra cosa nos toca hacer? ¿Qué más nos toca hacer? Vale, eh, pegar carteles y, y hacer la huelga. La, la, la vale, no. yo, yo también la voy a hacer. Ese día no voy a hacer la comida. ¿no? Pero, pero nos ayuda. ¿La comida de quién? La mía. No. Pero la, la de la sí. Sí. tú Huele de hambre. Bueno, pues lo dejamos así entonces. Sí la otro punto que había metido era lo del tema de prisión permanente revisable porque, bueno, ya sabes lo que está pasando, ¿no? A partir de, de, la, de los padres de esta última chica, pues, empezaron a reunir firmas, que parece que no han parado todavía, pero habían conseguido ya dos millones de firmas eh, pidiendo que no se, que no se retire lo de prisión, eh, la de prisión permanente revisable. Entonces, yo no sé sí, sí. si... Que, sea, que se aumenten los supuestos. Y ha dicho Rajoy que sí, que van a aumentar, y que eso sí que son dos cosas. Sí, que con... se van a aumentar los supuestos ¿eh? Más Incluida amplias. la corrupción, ¿no? yo les he oído también. No, no, no solo no derogarlo, sino aumentar sí. los supuestos. No, sí. O sea, que no se derogue y se aumenta. Sí, bueno, se aumentan los supuestos. Sí, sí los, el, el aumento sí se lo había oído a Rajoy. que destaza, Toma dos. Sí. Sí. Bueno, que lo que había que pensarse si, si hacer algo sobre esto, aunque fuera nada más que un pequeño comunicado. Sí, sí, yo he pensado, ya lo, eso ya lo tengo ideado y, y si os parece, le pues podemos hacer muy breve. Yo había pensado porque mmm, estoy harto de mirar siempre, de ver, oír los mismos argumentos a favor de esta medida. Y yo cre, creo que sería bueno, en vez de meter el rollo de la prisión permanente y tal, ...mentiras sobre la presión permanente revisable. Sí, y poner tres sí, sí. o cuatro mentiras gordas que hay. Sí. Y vale. eso ya lo tengo ya preparadito. Vale. Y, vale. Y, y, y, y lo hago, os lo paso. Y vale. Me decís que bien o cambiamos lo que sea. Y lo mandamos vale. a la tribuna con las cuatro las cuatro cosas que hay que son mentiras absolutas vale, aparte de la tribuna yo creo eh, eh, que decir... hizo, sí. hizo este el Melinas este abogado una tribuna también en Ajá, no le, eh, de, de, Brun. Brun Brun sobre qué, cómo yo, era pues, yo, conseguí, yo creo que consiguió hacerse la picha un yo no entendí nada de lo que dijo Sí, pero yo creo que es uno No, que... no ya muy claro. Yo, ¿Eh? Que es muy clarito. Eh. ¿Es, pero, ¿Es claro? Pues entonces, lo es claro, claro. Pues, pues, si ¿Queréis os cuento las no, no, no, no, cuatro pinceladas no, no, no, no, no, para que sepáis también un poco no. vosotros claro, de qué no, va no. esto no. vale. Y de qué claro, ¿no? va a ser el rollo. Sí, sí. Pero a ver cómo lo digo en, en cinco minutos. <risa> <risa> el he del el código penal. Ay, joder, venir con el código penal a las asambleas. Es que la cosa está jodida. <risa> está jodida. <risa> está jodida, <risa> jodida. <risa> <risa> Penal. Ahí cabe todo. Fuah, y más, eh, eh, eh, y eh, la interpretación no, que es. hace. Mira, mira. No, no, no. está todo. todo el código penal está aquí. Y no, que es aquí. Y con, con un, con un, un clic. clic, con un con un un clic, clic, clic bueno, yo había pensado. Con esa poner, a ver, a Poner tres ideas principales. Es mm, <coughs> decir, en primer lugar, que dicen que no es una cadena perpetua. ...revisable y, y es mentira. Es mentira porque aquí puede ser que salgas o puede que te quedes toda la vida. Pero lo más probable es que te quedes toda la vida. ¿Mm? Lo más probable. Y eso es por las... Eh, cuando sobre todo la base está, en cuándo se, se renueva o cuando se revisa... ...estas condenas y en qué plazos y con qué condiciones... Lo primero que dicen es que tienes que tener el tercer grado. El tercer grado, lo que más se, vi, se mira es que tú estés en situación de poder salir a la calle y reintegrarte en la sociedad. ¿Sabes? Eso es lo primero. Para eso, miran lo que más que tengas un, un modo de vida, un puesto de trabajo, etc. Y que tengas una vivienda. Porque se entiende siempre la jurisprudencia que si no tienes esas dos cosas, no te vas a reintegrar, sino que vas a seguir revinciendo. Piden el tercer grado. Pero luego piden. Estos plazos para poder acceder a esta medida mínimos, no es que en ese plazo te lo den, lo revisan y si tienes el tercer grado, que tienes que haber tenido un comportamiento ejemplar dentro de prisión, tienes que haber sido haber hecho cursos, haber hecho que pasan de primero, segundo a tercer grado. Que puede ser que no lo consigas ese tercer grado porque durante estos plazos puede haber retrocesos también, porque hay conflictos en la prisión que te, que, que te quitan puntos para obtener para el tercer grado. Bien. Los plazos, los plazos, que esto aquí en es en los delitos, digamos en el común de los casos, es hay un supuesto, según depende de otras circunstancias, pero son el mínimo 25 años, pero el normal es 30 años. A partir de 30 años de prisión se revisa. A mí me gustaría saber qué persona con 30 años de, de prisión todavía tiene los contactos y las conexiones sociales, para decir, oiga, yo es que salgo me voy a poner a trabajar, además tengo una vivienda, cojones. Sí, no, no, no. Esa persona que va a tener y está más solo que la sí. madre que le parió y se no va a salir en la vida. Pero además, si, y esto no suena ya mucho, si es grupo terrorista o organización criminal, uh, organización criminal, que todos estos. El que el, el, el que hemos hablado antes, era organización criminal, porque ya sabes que tenían ahí unos petardos y, sí, sí. y que tenían un caldo de la madre. Organización criminal es un mínimo de 28 años y lo normal es 35. A los 35 empezamos a mirar, a ver si el chiquillo. Sí, sí. Si, si, si, re, si le revisamos o no se lo revisamos. Bien, a partir de ahí, a partir de ahí esto, eh, claro, en, en Alemania que existe, se llama porque mmm, no usan eufemismos y lo llaman, pues como es, la traducción literal es pena privativa de libertad a perpetuidad. ¿Mm? ¿Qué es esto? No pena de prisión permanente revisable que es un, un eufemismo que esconde la primera de las mentiras. Claro. Las demás son consecuencia de estas. La segunda, que es legal y constitucional. Eso se es, está debatiendo hasta por sectores conservadores de, de, de la judicatura y de la doctrina. Casi todos entendemos que no, porque hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 25, que dice que la finalidad exclusiva de las penas es la reeducación re re re re y la reinserción social. Esas dos cosas. Y ningún otro fin retributivo tiene la, la pena de prisión, de privación de libertad. En este caso, ¿qué reeducación? Estamos hablando con un mínimo de 25, de 30 años, incluso 35 para empezar a revisar. ¿Qué vas a reeducar ya? ¿Qué dios Sí, eso sí, carreras tienes que tener, pero bueno, ya vemos que no sirven de mucho tampoco las carreras, tal ¿eh? como está la cosa. Luego también hay otro artículo, que, bueno, el mismo artículo en el apartado 1, que es el de legalidad, que dice que una persona cuando ingresa en prisión tiene que saber la duración de su condena. Y aquí no sabe, no solamente la duración de la condena, sino que no sabe siquiera si va a salir algún día uh -huh. a la calle. ¿Mm? Y otra, eh, entonces, es, es ilegal, es inconstitucional, entendemos, hay otros artículos más, pero eso, bueno, ya los expondré, que no quiero alargarlo, los expondremos también brevemente en, el, en, el, en la tribuna, y hay una tercera mentira, que es la que dice, no, bueno, pero es que en Europa hay otros estados en los que hay también este tipo de, de medida. Y es otra mentira, porque sí sí que existe en Alemania, en Italia y en Francia pero la duración máxima de esta, de esta medida, para empezar a revisarla, es 15 años. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con, con que se imponga la de Alemania, Italia y Francia, Allá ya ellos, entiendo que tampoco sería, aplicable, o sea, sería deseable que se aplicase esto en España, pero es que no tiene nada que ver una persona que se le revisa a los 15 años a una que se le revisa a partir de los 25, 30 o 35 años. Tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, no son supuestos semejantes para nada. Una persona que lleva 15 años en prisión todavía puede mantener una conexión social y una esperanza de reinserción social. Mario, y en este caso no existe. En Estados Unidos las sentencias son más democráticas que aquí. Porque Estados Unidos te condena algo y dice el juez, le condeno a 30 años de prisión y nunca podrá salir antes de 15 Sí. Te dan 15 años de plazo para sí. que haga las elecciones y sí. tal, y para que ativen, y para sí. acogerte a este grado. Sí. Pero más democrático que esto, sí. te le condeno 30 años de cárcel, nunca puedo salir antes de requisito sí. de. Sí. Ya, pero hay cadena para todo todavía. Claro. Pero es que no Cuando dicen que no hay más. Sí. Pues, pero te dicen es que la cadena para todo, 100 años ¿eh? no. Bueno, sí, bueno sí. muchos sí. delitos a ver si, sí. quién es el guapo que, que, sí. que va a decir dentro de… es que está reintegrado, es que va a salir, es que no va a delinquir, es que seguro vale. que está para la sociedad. Estamos hablando de unos plazos que es, que es una exageración y que vale. implican que todo lo demás no sea, no sea posible. Quieren vender sobre todo eso, sobre eso. En definitiva, el concepto es que quieren vender… Oye, no, que no es que vaya a estar siempre. Es, lo vamos a revisar. Y si sigue siendo un peligro social, pues entonces sí, cierto, va a tener que quedarse. Entonces venden esta, esta película. Es justo lo contrario. Cuando los peligros sociales son últimamente son las presunciones. ¿no? Dicen, no va a volver a delinquir. Claro. He visto yo que tiene pinta claro. de que va a volver a Bueno, por eso, ¿te acuerdas cuando hablábamos del Código Penal en las primeras... Hace ya tres años de esto, que le había puesto la doctrina, el Código Penal de la Peligrosidad. este el anterior le llamaron el Código Penal de la Democracia. Este el Código Penal de la Peligrosidad. Y es eso. Y luego, que tú eres un peligro, pues, a la cárcel. Y luego, cómo, cómo, cada vez que, ¿cómo coincide, cuando se trata otra vez el tema de la prisión permanente revisable, pues de esto, ¿cómo coincide con algún caso en que la, está el tema revuelto, en que está la prensa caliente y tal y cual, la opinión pública? O sea, ¿cómo lo están utilizando también de manera propagandística para ellos, para ganar votos el gobierno, el partido del gobierno? porque siempre coincide cuando está la gente en el punto emocional se está jugando muchísimo con el punto emocional de la pobre chica que ha desaparecido que ahora ha aparecido ahora metemos caña planteando también algunos eso es basura que la situación de la mano de las víctimas, claro, de la Normalmente, claro, pena de muerte para todo el mundo. Además, no es admisible que las condenas se hagan por venganza, es que inconstitucional. Efectivamente, denunciarla, que es que están teniendo componente de venganza. Vamos a ver, se le está dando la razón al padre de la pobre chica que han matado y se valen de eso para justificar todo. Cuando mmm, dábamos en la carrera este tema en derecho penal, la profesora de derecho penal nos decía eh, sobre la pena cadena perpetua en España es inconstitucional. Otro tema. Es, lo que, es que ahora parece que no es inconstitucional. Pues, toda la carrera. Si tú ponías que eso era constitucional, tenías un cero, que tenías que repetir la asignatura. Pero ahora parece que no, que sí que es constitucional. Y luego los supuestos. También hay que hacer un poco de incidencia en los supuestos. Que vale que asesinasa a no sé cuánto, más que violador tremendo o la muerte del rey o su descendiente. Sin asesinato, sin ningún tipo de agravante, simplemente tú le matas, aunque sea por imprudencia, y te pueden condenar a esto, al rey. Ojo, eso también, muy igualitario, no parece, ¿no? No. Yo lo preparo esto. Sí, yo creo que está. Eh, está la cuestión está: en si, a, si aparte de lo que es la tribuna tuya, hacemos comunicado de libre. De libres, es decir, que libres se pronuncia como... como... Pero la tribuna es de libres. ¿sabes? Claro, no, si la claro, tribuna es de libres. La tribuna no es mía. Ah, no, no, No, ya, no, no, no es de libres. Libre. Ya, vale. Claro. Entonces es en forma verdad, de comunicado. No por es eso libre. yo os la paso y vale. miramos un poco, quería sí, sí, quitar, sí, y si la, la no, loñamos. Pues, no. no. vale, vale, vale, vale. No, no, lo que, lo que me parecía interesante es eso que O otra, otra fórmula, si queréis. te digo que eso se puede hacer tribuna o de la fórmula que... Eh, o con el, el, el formato que es más bueno tribuna cuando hablamos de tribuna normalmente es con autor aunque, aunque ah. luego pongamos aunque luego pongamos que es, eh, ah, que bueno, es miembro como de libres, libres pero si, sí... que, eh, puede... que podrías figurar tú y luego claro, pondría claro, abajo que puedes... es miembro de, claro, de libres claro, o representante de de de libres. De libres. o sea eso no eso no es pero pero <ríe> la tira, yo lo entiendo como algo más explicativo en ese sentido lo que tú estabas planteando ahora y con un autor que se que bueno que es el que figura ah, pues. aunque sea aunque sea tal. El comunicado lo entiendo más como una cosa donde libre se pronuncia sobre este asunto. Pues comunicado, entonces. Como lo... Sí, pero el comunicado no, es, no puede ser tan explicativo. Un comunicado para ponerte Tiene algo... Tiene que ser más breve. Más, un, más breve. breve. O sea, una, una... Y a mí me parece mejor lo que estabas contando. Bueno, de hacer una explicación de bien. por qué... Yo hago el borrador. Y luego no, no, vosotros decidís no, no, no, el formato no, no, no, no, que... que es. A ese texto sí. le viene mejor. Yo creo que lo que, que estabas contando es bastante interesante. Entonces, eh, Pero al mismo tiempo sí lo veo más como tribuna. O sea, lo veo más como eso, como algo que, eh, en la que vas a entrar en hijos además legales y no sé qué. Mientras que la, el comunicado de libres sería algo como decir, bueno, libres ante la situación que se está produciendo, tal, tal, tal, planteamos esto. Y entonces sí que digas esto, que es anticonstitucional claro, que y Tampoco, y legal, tampoco tenemos que entrar en esos detalles. Iríamos más en la línea de decir, planteamos esto y a lo mejor los argumentos van por ahí, por el, el tema sí. de no se pueden plantear estas cosas, además, utilizando demagógicamente sí. una situación sí. tal, pero sí. algo que sea más... Y ampliarlo simple. más. Es que, claro, esto era muy importante hace una semana, pero es que en la actualidad, sí. nos vamos de noticia que cada vez más horrible que la anterior y más sorprendente que la anterior, pues es que a la semana resulta que los, la, la, la, las cuestiones que son gravísimas ya se han quedado obsoletas, ya se han quedado, ya, ya, ya. porque hay otras, entonces sí, el en comunicado igual sí que tiene que ser un poco más general de la actualidad, sí, sí, sí. diciendo... Esto de la... Unidos, la... Unición, la... Esto es es la... de la... Y es la campaña que se está haciendo y es la utilización del gobierno de esta campaña y no se está... Entonces, en general, porque es como es están real. dando por todos los lados... Porque ellos siguen la claro, campaña, claro, tienen dos millones de firmas que ya son reconocidas, pero están recogiendo firmas de nuevo y están... Ya ha dicho Rajoy que se están reuniendo para para ampliarlos, no solamente los de los sino ampliarlos, ya lo tienen ganado. Y claro. los que lo que quieren es tener todavía más respaldo social de, ¿eh? para vale, poder decreto. Eh, eh, si os parece, plantearnos las dos cosas. Tú planteas la tribuna la, la sí. línea que nos has estado contando, también me parece sí. muy interesante. Sí, sí, sí, y de, de ahí, bueno, cuando lo mandes, eh, simplemente escoger algunas cositas, pero muy breves, de lo que has estado contando y centrarlo más en eso, en la, en la historia anticonstitucional y sí, eso, la situación sí, oportunista es, claro, y, y todo esta entonces nada, un comunicado que será, pues eso... Nada, son tres aspectos, que, haré una una la que queda concentradito. Una cara de una a cuatro... os como mucho. Y acompañalo con un dibujín si tuyo. Que mola un poco yo, vale. pero, claro, problema, porque no, problema, es que no, si no... Un no, eh, bocadillo no. con una lima dentro, dentro <ríe> de toda la Sí, sí, sí, haremos un homenaje a Forges. Porque bueno, también, pues eso es... Eh, este luego en varios, yo, eh, como lo, se me ocurrió después de haber mandado el orden del día, pues lo había apuntado aquí, porque yo creo que sí es interesante que lo, que lo definamos, ¿no? Dado que hemos tenido algunos eh, problemas eh, de entender lo mismo entre nosotros, ¿no? eh, Yo creo que tenemos que entrar en el tema de presos políticos, como decía antes, ¿no? Y aquí a mí me da la impresión de que tenemos que definir... Aquí nos consideramos presos políticos, sobre todo en el tema catalán, que es el que a mí me preocupa más en este caso. Me ¿no? imagino que no tenemos ningún problema en la mayor parte de los casos, pero bueno, en el, en el tema de los eh, que, catalanes, pues yo no sé si hay problemas o no hay problemas por parte de, de bueno, por la gente. Entonces, Quizás hay que definirlo pues sí. porque... Pues sería bueno definirlo. ¿no? Que vale. <coughs> Para que si en un momento sí. determinado nos preguntan... Los nos que preguntan si acabamos que, está, pues no que, que decir, antes. que no hay que pues la opinión de cada uno. Pues eso. A ver quién dice. Sí. Que cada uno diga su opinión. Claro, sí. sí. Bueno, Hombre, cualquier señor que eh, participa en un proceso, un proceso político, si sí. por, por participar en ese proceso político le meten en la cárcel, pues eso es un preso político, en mi opinión. Darle muchas más vueltas. ¿no? Yo, yo creo que en este caso catalán además hay otro argumento que defienden que defienden juezas y jueces por la democracia, y, y me parece muy coherente, que es que la pena de prisión preventiva en la que están, si fuera por el tipo, por un tipo de delito, no sería posible porque no tiene unas penas tan graves. Pero les están aplicando. El delito de rebelión, que parece que hay una doctrina, no es unánime, pero muy mayoritaria, que dicen que no es aplicable a este caso bajo ningún concepto porque no hay una rebelión armada. Y una rebelión armada no es romper dos coches de la policía. Una rebelión armada es lo que hizo Franco. Eso es una rebelión armada. Creo que el caso es muy distinto. Y entonces están aplicando ese supuesto para justificar una eh, prisión preventiva diciendo es que hay riesgo de fuga porque las penas son gravísimas son gravísimas porque estáis aplicando un tipo totalmente desproporcionado y que no es el que hay que aplicar y por eso también están eh, quitando las euroórdenes y están o no aplicándolas en otros casos porque saben que, que se os van a echar, que, a que a van a echar a atrás a porque nos van a decir en cuanto a la división de poderes en España, les van a decir cuatro cosas. Pero sobre todo les van a decir, oiga, por este delito no les damos la extradición. Claro. Bueno, entonces, está Suiza en este ahí entiendo que es donde se está metiendo la política en esta cuestión. Porque el otro pueden decir, ya, pero es que el otro está en el Código Penal, entonces es un político que ha cometido un delito. Y ahí tendríamos mucha más discusión. Uh -huh. Pero lo que sí se está haciendo es aplicando un tipo muchísimo más grave para justificar una pena de prisión preventiva. Y en segundo lugar, las justificaciones que ha dado el juez en el último auto son un escándalo porque no tienen ni el más mínimo naturaleza legal y está haciendo un texto político. digo Es que no me conviene o me conviene perseguirle ahora porque si no se presenta... O sea, eso no tiene nada que ver. Entonces yo creo que eso evidencia que son que son presos políticos, pues no sé, en mi Pero opinión. Las presunciones de reiteraciones, es una cosa que no me cabe. Además, cuando el juez que está llevando, que está haciendo el sumario eh, tiene, pues, está apuntado para expulsar la carrera judicial porque es un chorito, uh -huh. Lampillón metiendo las manos en el en donde no tiene que meterlas, uh -huh. Y están, no sé, creo que es la idea de expulsado la carrera, sin embargo, ahí está. Ahí está. Mar. Sí, yo no sé si, lo veis, si veis que puede ser o no puede ser. Yo lo voy a plantear porque a mí me parece muy sangrante y veo que además en la ciudad nadie está haciendo nada al respecto. ¿no? Pero es lo de los niños palestinos que están en prisión y concretamente la campaña que hay con la Meta Mimi. Yo no digo que nosotros, igual es una cosa que nos coge muy lateral, pero una pequeña, una pequeña nota donde decir libres... Solicita la liberación de la niña Mekhtamil y del resto de los niños palestinos. 400 más. O 400, pero concretamente, o sea, algo porque es que en la ciudad es que nadie está abriendo la boca sobre este, nadie está haciendo absolutamente nada con este tema. Yo no digo más, porque evidentemente no es un tema que entre dentro de nuestra competencia, no mucho. pero, hombre, esa pequeña nota de solidaridad con, con la niña es a mí... me Lo me que, que, que sí que hemos hecho es estar. utilizar... <coughs> por las noticias, no tiene nada. No me o sea, yo lo que estoy planteando es el... que, que el... nos definamos como tal, asamblea libres por la, por la tal, solicita mmm, la, la, la... Pero eso, ¿dónde lo vamos a poner? Dándole una, una nota al señor embajador de Israel a Madrid. Por ejemplo, sí, por ejemplo. y lo pones, lo pones en todas la redes, las redes nuestras la carta. y tal. Y lo, bueno. Reactamos una y la mandamos al embajador. Sí, por y no hay ninguna campaña iniciada ya de, sí, sí, de mandar sí, la, cartas. A mí, que quieren una, tiene una sí. campaña internacional. Sí, claro, que ha ruido el padre. Pues habría que sumarnos sí, a, a, la a la esta campaña. campaña. Lo bueno, que pasa es que, bueno, es que es realmente que aquí sí, sí, tendría sí. que estar haciéndolo alguien, pero no lo está haciendo nadie. Tiene no el problema. Una pequeña noticia, más pequeña. Sí, sí. Pero sí, se encarga de redactar no? una carta y matarse a, a la embajada. De todas maneras, eh, nos hemos saltado con esta intervención que has hecho. Que me... <coughs> bueno, bueno más eh, podemos a, a hacer una, una cosa de, de, en internet, de coger firmas. Para mandarlos a la Bueno, no, real, ya, yo ya, ya. Yo ya, ya me sé el de Una campaña de esas más trabajos. Pues, del tema que estábamos hablando de presos políticos, para acabarlo, simplemente. Ah, sí. O sea, eh, entonces, eh, simplemente con el tema de los presos catalanes, ¿qué tenemos ahí? ¿O hacemos distinciones? ¿O, o no hacemos distinciones? podría no, es que sí, no no hablar no de la utilización política de la prisión preventiva y sí. les convierte sí. automáticamente en presos políticos. Sí la utilización desmesurada de la propiedad que habías dicho tú en dos frases la utilización desmesurada y con intencionalidad política de la prisión preventiva además es, esto no es nada que digamos exorbitante es decir, esto no. todo loco, es que lo está diciendo juez Hacier, por la democracia no, si yo yo, yo lo no, no, lo lo es que, no, no te no, no, no, que si nadie dice nada yo que mencionándolo no, pues, no, de no esa manera ah, sí, sí, no, no, no. a Martín Pallín el otro día sí. le oí que vamos que era evidente que eran mmm, dice presos políticos mmm, dice unos, no sé si dijo no sé que son presos por motivos políticos bueno para, eso, para, ahí, para, eso es para ir, ir se, para se ha pronunciado desde de el principio, principio como sí, que, que eran presos políticos vamos ha dicho una forma que lo diga eso es otra cosa es que, es que, por ejemplo, la disculpa peregrina que da eh, el Ministerio de la Justicia <coughs> para concederles la, la libertad bajo fianza, es que eh, eh, es el que riesgo de que el juez. un juez. Pero ya hablamos del Ministerio de Justicia. Que, que, que, que van a seguir pensando como claro. piensan. Claro. Y que van a decidir. Claro. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Pero es que lo dice un juez, que lo dice el Ministerio de Justicia, y bueno, eso es un juez, ¿no? Que tiene que seguir a criterios jurídicos bueno pues si lo dejamos así no hay ningún problema vale pues nada más si no tenéis alguna cosa más que plantear en eso sí. en ese bueno, luego cuando pongas el acta pues eh, hay gente que estamos aquí que también contestará me imagino que a este punto y tendremos que al final llegar a, un, a una conclusión final entre todos No, pero... A ver, a ver. En la asamblea, claro. claro. En la asamblea tú mandas el acta, pero no la van a poder contestar. Ah, que es verdad. Sí, claro, claro, ya no, no se contesta. No le estaba aquí. No, pero no se queda pendiente. para la No, pero los que sí, sí están todos son los que solemos venir. Sí, sí ¿no? eso sí, al grupo sí. sí. Sí, pero Manuel, a mí, por ejemplo, le comentaba sí, sí, a, sí. a Manuel, esta mañana, a traición, me han llamado el diario.es, y tengo que contestar ahí mismo, oye, te voy a hacer unas preguntas. Entonces... Si me llaman, imagínate, mañana o antes sí. y tal, yo tengo que hablar por el grupo, y digo esto. Sí, sí, claro. Se claro, pues ha decidido hoy. Sí. Por eso, por sí, eso, sí. por eso lo, lo Se que manda, se aquí, manda aquí, el acta. Ya no haya eh, problema. Eh, Quizás eh. os llegue el acta por duplicado, porque va a llegar al grupo de trabajo donde se puede debatir y mm -hmm. se puede trabajar sobre ello, y a la asamblea que no podéis contestar. Perfecto. Los de la asamblea contestan, pero lo recibe una persona. No, no los de la asamblea, bueno, los de la, lo que vamos a poner en ese correo es un correo donde se pueden dirigir. Entonces, pongamos, o sea, ¿quiénes utilizan a veces este correo? Pues, por ejemplo, la CGT utiliza el correo para hacer un convocatorio. Eh, y lo utiliza directamente, porque antes lo teníamos así, es decir, lo manda esto, tal o Ramón Quintana, pues nos mandan los de la tertulia, por ejemplo, ¿no? Habitualmente. Sí. Bueno, pues ese tipo de cosas es las que van a desaparecer. ¿Así? ¿Ah, no lo van a poder hacer ahí. Ah, ahí. Sí. Lo, que van a, lo que sí, sí. lo van ah, a, a tener es un correo. Interesante, Ramón. Lo que van a tener es un correo al que pueden dirigirse. Sí, que que pueden dirigirse sí, con la idea de que, te por, te por te favor, te difundir, te no sé qué. entonces, a partir de ahí, a partir de ahí lo podemos hacer. Pero no está abierto a que cualquiera pueda hacerlo libremente. Sí, el, el correo es correo arroba punto com punto es, es el, el, el nuevo, y el otro es Asamblea, como estaba. Claro. Y en ese, a ese correo ellos van a poder dirigirse, pero ya es, eh, eh, quiero decir, que eh, establecemos una modulación porque es que antes es que cualquiera puede, utilizaban esa lista como si se utilizaban... Y yo limpiaba algunos, ejemplo, claro. tú de algunos también limpiabas. Sí. Entonces, claro, algunos lleg no, no llegaban porque no les dábamos... Eh, no, y, sí, y peor, porque... gente que interviene sin venir aquí. Bueno no, mucha, claro no, mucha gente no, podía podía directamente cualquiera que estuviese, que tuviese, no, ni siquiera tenía que estar apuntado, no. que tuviese la, que dirección? Que ¿Sí? la dirección. ¿Sí? Claro. Con tener la dirección ¿Sí? ya podía ya está, simplemente introducir. Bueno es como que... usted, eso es como se organizó porque ya claro, y, y no. Funcionaba. sí, sí. De formas, esta semana quizás os lleguen mensajes duplicados y lo intentaré. Salud, ¿no? Intentaré que no os lleguen duplicados y demás. para que... Vale. No sé quién ha mandado la prueba, ¿no está? No está. Eh, mando una prueba a la. Me vino fenomenal. A ver, ah, la... Marta, ¿no? Marta, cuando ¿no? una ¿no? prueba digo, fin, sí, no sí, sí, sí. dos, dos acentos, bueno, perfecto. Así <ríe> si es que. Me cazo. Vale, Ya.